Buenas noches, qué bendición saludarlos nuevamente esta noche y poder continuar con nuestro estudio. La vida de Jesús en orden cronológico. Esta noche tenemos una historia muy bonita de la palabra del Señor, pero que tiene una enseñanza muy práctica para nuestros días. Así que, eh, si tienes tu Biblia o eh, tu apps de la Biblia en tu teléfono, puedes ir a Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo sé que son historias quizás que las hemos escuchado mucho tiempo, pero a veces detenernos en los detalles que nos dan una enseñanza práctica para nuestra vida es lo que queremos. Así que vas a ver lo importante de este relato para nuestras vidas ahora. Lucas 2, versículo 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de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 pues dice que era el primero que se realizaba. Y estaba bien, eh, pues el César, emperador de toda Roma, decide saber cuántos súbditos tenía en su imperio. ¿verdad? El imperio romano había conquistado todo en, en su tiempo. Así que él quería saber cuánta gente estaba bajo su reinado. Y eh, hace que todos vayan a empadronarse al lugar del de cual, de cual cada uno había nacido, donde eran sus familias. Así que por eso a José le tocó ir, ir allá. Ahora, ¿qué es lo importante aquí primero? Eh, eh, Belén era el lugar donde Jesús iba a nacer. ¿De acuerdo a quién? A las profecías. Las profecías del pueblo de Israel decían que el Salvador, eh, el Hijo de Dios, nacería en Belén. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí entonces? Pues, si, si todos sabían, los profetas especialmente, los que, quienes tenían el conocimiento de la palabra, eh, y cada judío que la había leído, la conocía, sabían que debían hacer en Belén. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué entonces el profeta Zacarías y su prima Elizabeth no le dijeron a María, oye, ¿por qué no de una vez van viajando a Belén? Aunque no hubiera censo, ¿verdad? Mira, sabemos que el niño tiene que nacer en Belén Porque es el, el hijo de Dios, es el niño de, de la profecía Así que, pues, cásense y vayan para allá Para que el niño nazca donde debe nacer Y se cumpla la profecía Pero el profeta no le dice nada, Elizabeth tampoco Tampoco nadie de los que los conocía No se menciona en ningún momento eh, que, que alguien se acercara donde José y María Y les dijera, lleven al niño a Belén si el niño es el Mesías, tiene que nacer ahí, porque la profecía tiene que cumplirse, así que llévenlo allá. Tampoco José y María jamás toman la iniciativa. Nunca fue idea de ellos viajar a Belén. Eh, estaba encinta, ellos preferían no viajar. Para ellos fue una incomodidad hacerlo. Entonces, ¿de dónde salió la idea? No encontramos en la palabra que... Dios enviara a un ángel, a uno de sus ángeles, a, a Gabriel en este caso, ¿verdad? No le dijo en ningún momento, Gabriel ve y dile a José y María que tienen que ir a Belén porque Jesús debe cumplir todas las, pro las profecías hechas y deben hacer en Belén. Nada de eso pasó. Ahora, ¿por qué es interesante esta historia? Porque muchas veces como cristianos pensamos que Dios se mueve solamente en la iglesia, con los creyentes y en nuestro, en nuestro ámbito religioso espiritual cristiano. Entonces, en lo que Dios pueda hacer dentro de esa cúpula de cristianismo, dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, de los hijos de Dios, en las áreas espirituales, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Y Él es Dios para estar a cargo de todo lo que se mueve espiritualmente. Pero el resto del mundo, el trabajo, los problemas con la sociedad, los vecinos, eh, la política, las guerras, todo lo demás está eh, como fuera del alcance de Dios porque eso no es espiritual. Esas son cosas que la humanidad está luchando y viviendo y es co cosas que debe cada cual involucrarse en sus problemas y vivir su vida y estamos tan lejos de la realidad Dios está a cargo y en control de cada situación de tu vida, de mi vida y de toda la humanidad y Él tiene control para mover el corazón, los pensamientos de cualquier persona en esta tierra sin importar el cargo que obstente en el cual esté él puede mover a un agricultor a sembrar tal producto en ese lugar porque Dios quiere que en ese lugar se produzca esa fruta o esa verdura o ese producto. Como puede mover al presidente de una nación a aceptar o cambiar una ley que él desea que esté o no esté o que él permita que siga adelante. Porque Dios es quien maneja todo y tiene el control de todas las situaciones. Entonces, Él deja, hace, permite o u obra directamente como Él quiere. Él está en control de todo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto en que Jesús cumple el, el hecho de tener que nacer en Belén para estar de acuerdo con la profecía? Pues Dios pone en el corazón de César que haga un empadronamiento y declare que todos tienen que ir a las ciudades donde son sus familias. Y de esa manera José, que era de la tribu de David, tuviera que viajar a Judá y llegar a Belén. Y entonces en esos días, como dice la Escritura, se cumplió los días del nacimiento y nace Jesús en Belén y cumple la profecía. ¿Por qué Dios así lo determinó? Porque estaba profetizado que así fuera. Pero sin embargo, vemos la mano de Dios obrando con César. ¿Y César qué relación espiritual tenía con, con los eh, judíos? o ¿Qué sabía él de las profecías? ¿Él, ¿Por qué iba a colaborar él para que se cumpliera que Jesús naciera? Si él ni siquiera sabía que Jesús era el Mesías. Entonces, quién eh, eh, ¿dentro del plan de quién está todo? el plan de Dios y como cristianos debemos abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta que nuestro Padre Celestial está en control de todo que el, el hecho de que nos involucre en su plan es un hermoso privilegio que Él nos da pero sabemos que Él tiene un plan Él tiene un plan para tu vida, un plan para mi vida y él, para Él no es imposible mover a quien tenga que mover para hacer que su plan se cumpla en tu vida si alguien me está viendo y dice, eh, pues, en este país, ¿verdad?, que es muy común, pues, yo no tengo papeles, y, y es imposible, porque del consulado ya me dijeron que no, el abogado, el abogado que, que consulté, es, es imposible, no hay perdón, eh, cero tolerancia, no hay manera, pues, habla con el Señor, si está en su plan, y a él le place... Él tocará el corazón del cónsul, del encargado, del abogado, del, de la persona en inmigración, de quien revise los papeles. Él hará lo que tenga que hacer, tocando el corazón de quien tenga que tocar y moviendo a quien tenga que mover para que pase lo que tiene que pasar. Porque Él es Dios, todopoderoso nada escapa, él no trabaja solamente dentro de, de la cúpula de, del cristianismo y la espiritualidad diaria de cada uno, con, con, solo con los problemas familiares y de la Biblia Dios está en control de todo lo, lo mismo lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero Faraón y Faraón escuchaba la voz de Dios, ¿cómo es que Faraón, si Faraón no iba ni a la iglesia, verdad? Él, él, él no tenía a Jehová como su Dios, pero Dios sí lo tenía a él como su súbdito. Tal vez Faraón no, ni creía en Dios, en, en Jehová, ¿verdad? Tenían sus dioses, pero Dios sí es Dios sobre Faraón también. Hay mucha gente que no cree en Dios. Y no por eso Dios deja de ser Dios. Dios de ellos. También. Él es el único Dios. Soberano sobre todo. Sobre toda cosa creada. Sobre todo ser humano. Sobre toda criatura. Dios es soberano. Es Señor. Así que eso debe quedarnos claro a nosotros como sus hijos e hijas. Cuando vemos Situaciones o personas que decimos, no, es que con esta persona es imposible. O tal situación, llegar a, a, a tal instancia del gobierno, o de la educación, o de la política, no se puede. ¿No se puede? ¿A quién le estás diciendo que no se puede? Así que entendiendo claramente la historia que acabamos de leer en eh, el Evangelio según San Lucas capítulo 2, Dios... Movió a César para que hiciera un edicto y movilizara a todo el imperio, declarando que cada uno debía ir a su lugar donde estaban sus familias. Y de esta manera José era movido con María, su mujer, a Belén, para que Jesús naciera ahí y se cumpliese la profecía que estaba declarada. ¿Quién este encontró? Nuestro Padre está en control de todo. Así que no temas. No te asustes, no te preocupes. Pon todo en manos del Señor. Pon cada situación, cada problema, cada persona, ¿sí? A tu papá que tienes este problema, a tu mamá, a tus hijos que están así, a tu esposo o tu esposa con quien tienes este conflicto. A tu jefe, a tu compañero de trabajo. Ponlos en manos del Señor. Y dile, Señor, mira, si alguien puede cambiar la manera de pensar o de ser de esta persona, eres tú. Gracias por cambiarme a mí. Porque siempre analízate tú primero. Que no seas el responsable del problema. Dile, Señor, y yo confío en ti. Si es tu voluntad, que sea esto. Toca a esa persona. Si alguien puede hacerlo, es Él. Pero confía y cree que Él está en control de todo. Permíteme orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque cuando podemos entender, Señor, con toda nuestra mente y nuestro corazón, quién eres y conocerte, Sí, Señor, muchas veces declaramos Dios es todopoderoso. Nada es imposible. Pero en nuestro andar diario, Señor, a veces nosotros mismos limitamos tu poder y lograr de tu mano. Porque nosotros mismos decimos, no, esto no es posible, que esta persona no puedo llegar ahí, es que esta situación es demasiado fuerte. No hay manera de cambiar esto. Perdona nuestra falta de fe, nuestra duda continua, Señor, que permítenos entender. Abre nuestros ojos, que tu Espíritu Santo nos permita ver tu grandeza, tu poder y también tus planes preciosos y maravillosos para cada uno de nosotros. Gracias por ser tus hijos, tus hijas. Gracias por ser parte de tu plan supremo. Gracias por ponernos en cuenta, por incluirnos, Señor. A cada uno de nosotros dentro de ese plan te glorificamos te exaltamos recibe toda honra y gloria señor por los siglos de los siglos en el nombre de jesús nuestro señor y salvador Amén recuerda él está en control siempre eh, te bendecimos te saludamos de parte de mi esposa teresita un abrazo fuerte de parte de ella este su servidor pastor jonathan prados de la ciudad de corona en California. No te olvides de eh, ponernos un, un like o escribirnos un mensaje, una palabra de, de aliento. Si tienes una petición de oración envíala también, escríbenos y suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Lo encuentras en, entrando en YouTube, canal Jonathan Prado, con TH, Jonathan Prado. Ahí verás un círculo del canal con la foto de mi esposa y mía. Entra ahí, suscríbete, pon la campanita para cada vez que subimos un video puedas llegar a ti y en Facebook pues todos los días eh, Dios, Dios mediante estamos haciéndolo a las, entre las seis y seis y media de la tarde, la noche cada día, así que puedes entrar a nuestro Facebook también y revisar todos los videos que día a día subimos semana tras semana, ya van más de 180 videos y temas que puedan ser de bendición para tu vida y sobre todo que puedas compartirlos para que bendigan y edifiquen la vida de otros Gracias por ser parte de este ministerio y ayudarnos de esa manera. Que Dios te bendiga. Hasta el lunes.